Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a TP69 Gaming Channel. Fa Stream Latinoamérica para los amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Bonita tarde de domingo tengan todos ustedes agradecido en serio porque estén echándose la vuelta acá con nosotros. Simba SNK contra Namujakas en un pleito, en un duelo ya clásico de nuestra... De nuestra página Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Yo soy Tepi69 Aquí estamos muchachos estrenando Nuestro micrófono, este HyperX Quadcast bienvenidos sean Muchas gracias, por favor comparta Comente, reaccione, deje su like Deje su like, mencione algún amigo Vamos a disfrutar de esta Muy buena reta entre un peruano Y un coreano, Churrita Ramos Muchas gracias, vamos a darle Que es bola de olla, Norteamérica Contra Corea Corea del Norte, perdón, Corea del Sur ¿De qué estoy hablando? El equipo americano contra el equipo Brasilero, iniciamos Esa es la propuesta de estos Dos jugadores, USA para Simba eh, Brasil Team para Namu Kase El equipo Brasilero de los Ikari Warriors, muchísimas gracias a todos. Por favor, comparta, comente, reaccione. Vamos a ver de qué cuero salen más correas y qué es lo que nos muestra este par de bestias. Ya hace el tornillo ahí, ya con Brian. Hermoso, primero el Hammer Punch y después el CD para confirmar por parte de Simba. Entra con el nivel 1 ahí, Namuja Kase y elimina. Prácticamente el 90% repite la dosis y lo hizo pedazos a Brian. Se despide en estos momentos. El primero en el orden para cima, muchachos, esta pelea es a 20. Andrés Lara, gracias. Eric Tames, bienvenido, bienvenido. Churrita Ramos, Bolivia, presente. 15, 15 estrellas de parte de Oscar Fletes. Muchísimas gracias. Eh, tardé mucho en lavarme el mono, güey, por eso. Sujeta frontal ahí Kobe Bryant se lanza bien con el teleport y ahora a encestar directo en los tanates esos tres rodillazos para continuar, Denis Osorio gracias 49 estrellas, primero fueron 15 por parte de Fletes y después 49 muchísimas gracias a todos por su apoyo ojalá ojalá y al término del día lleguemos a las 6000 estrellas gracias a, a, al grillo también excelente tenía mucho tiempo que no hilbanaba tres comentarios consecutivos con estrechitas Muchísimas gracias muchachos Denis Osorio Carlos Enrique Segovia Y a Oscar Fletes Su Sujeta Ahí Kobe Ahora Para Simba Buena Lluvia de cancelaciones después de los hits Con C Para Namujaká Se buscaba el salto vertical Hacia atrás en el aire Hermoso SSD Ya lo tiene Simba a su rival bien. Con, complementa muy bien su ataque. Entrando con un CD hacia atrás. Muchísimas gracias a todos. Pero mira qué belleza. Estrenando micrófono. Ahora sí parezco. Ahora sí parezco de verdad. Parezco profesional. Parezco la mera vena. Hermoso combo de cuatro golpes para Ralph. Tan complicado que es eso, muchachos. Y lo hace ver fácil ahí el coreano. ¡Yay! Yeah, ¡Hace Ralph! Esto se va al máximo, En duelo de Heavy D, Mr. T contra Rambo. Ya el Aragón, gracias. Germán Polac, gracias, muchachos. De Góngora y Góngora, saludos. Apoyándolo a Zimbabue. ¡Oscar Fletes! ¡Madre mía! ¡Dos mil estrellas! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Dos <risa> mil! Muchísimas gracias, Oscar. Agradecido y en el acto estamos viendo cómo Namujakase consigue el combat contra el Heavy D de Simba. ¡Primer punto para NAMU! Ahí está Namuhakase sacando las papas del fuego con Surral. ¡Primer punto entonces para el de Corea del Sur! ¿Qué les parece cómo se escucha mi nueva voz? ¿Cómo se escucha esto, muchachos? Una belleza el nuevo micrófono, ¿a poco no? Julián Osorio, gracias por tu like. Sander Keynes, Fernando García Miguel, Frank Hilo y José Michaca. Bienvenidos a todos, muchachos, muchas gracias. Marco Domínguez, saludando también lo de Gario, aportando a la causa con sus 100 estrellitas. Gracias, muchachos, a disfrutar del ruedo de la pelea entre Simba y Namuja Kase. Súbele al juego, con gusto, con gusto. Ahí está, listo. Antonio Bernal, gracias. Abajo la patada. Go to hell, por fin. Cuando parecía que le ganaba en perfecto. Ahí Simba a su rival, no pudo Al final, embona Muy bien el quinto Y después una lluvia de golpes Estuvo muy cerca del combo completo El que sí lo hace es Simba Y logra al final Reventarle la jeta a Hayden. Primer round para su causa Mendoza, al rato nos vemos con Con, con el Reyes, güey. sale Allá te veo, tenemos Tenemos pendiente las retas del domingo pasado Ya está bien mi perro, güey. entonces Hay que darle, hay que darle Voz de locutor. ¡Ah! ¡Poquito, poquito! Ferdinand, oh, gracias. Al cabeza de Búfalo. ¡Qué buena reta! ¡Gracias, gracias! García Miguel Backdrop listo. Se acabó Lalo Vlog, nos deja su like, muchas gracias, sí. Tengo que presumir el nuevo micrófono, carajo. No cuesta un centavo, un peso. Acá tengo tu micrófono, Tepi. ¿A poco? <risa> ¿Y quieres que lo babosee o qué pedo? Juan José Díaz, gracias, hermano. Bienvenido. ¿Cómo lo usa el nuevo micro? La neta está muy bonito, ¿eh? Se escucha muy bien. Ese Brian vuela sí Abajo viene el ABC. Le falló a la mujacase. Cargó con Ralph. De todas formas, logra quitarle el 50% de sangre muy efectivo. Su ataque por la espalda y listo. Sí, sí, sí, así es Magnus. Ahí está el combo completo para Ralph Y definiendo sobre el coping de Simba. No metió ni las manos ahí Lucky Glover. Es el momento ahora para heavy muchachos. Es el mismo micrófono de Arturo Cuenca De hecho, yo le pregunté a Arturo cuál era la marca Me gusta mucho el micrófono que él utiliza Y aquí estamos, utilizándolo Lo compré, vaya, es el mismo Es el mismo modelo que utiliza Arturo Así es Fue por Recomendación suya, claro está Desde ahorita les digo, abajo con D. otra vez Está cerca Simba, de llevar esto Al último round de la pelea Namukase Arriesga demasiado lo dejó expuesto a Ralph Y aprovechó Simba para el Chip Damage De Fox Games Magnus, ¿Cómo estás viejo? Gracias César Rojas, Arias, gracias por el like Llegó Seaka muchachos desde Lakewood Ahí está, le falló el Cancel a Simba Le da una oportunidad de ofensiva Al ataque completamente a Namujakase Y no la deja ir Y sigue y mantiene Eso de frente con C, Simba, por fin impacta en overhead, retrocede, llena la barra Mujakase y se lanza como un bólido al frente, parece que Heavy D para Simba, poco y nada, eh. ahí está, entra el combo completo, cerca de conseguirlo, entra por la espalda y con un ABC al final, define el punto a su favor Simba, esto está empatado a uno, muy buena, muy buena respuesta, Cómo camina de un lado a otro Simba y consigue entrarle esto está espectacular amigos 1 a 1 el marcador por favor comparta, comente, reaccione déjeme su like comparta el stream por favor amigos etiqueten algún amigo suyo con el cual compartan el gusto de él, el retro game Jorge Andrés Santander, gracias bienvenido a la página es nuevo seguidor de TP69 Gaming Channel Combo completo, le quita el 50% de sangre Ese ataque para Kim Y arriba impacta en un CD ¡Bonito cross! Combo espectacular para Namuja 100% de sangre ¡Perfect! Así de sencillo, ya lo dijo el narrador del juego Espectacular, Enrique Arámbula, gracias Y sí el KOF del... El, bueno, el rap del KOF 15 es muy similar al KOF 94 Así es, saludos, Enrique Arámbula Yo creo que ya se escucha mejor la voz ¿A poco no? Ahora sí Todo Desnudando completamente El relato, muchachos, aquí en Fightstream Latinoamérica Simba, la neta, en voz de mando, en voz de ataque con ese Brian, No le sirve para nada el Wake Up con nivel 1 le leyó el movimiento a Mujaka, se lo evadió y ya lo definió. Y estoy cerca de cantarla, ¿eh? Así es mi chaca. Está. Genio Adrián Lara, gracias. Está. Muy bien. Contiene Loki. ahí está otra vez en dos ocasiones con el balonazo sobre Kim. Se entrega Simba después del doble salto al frente. Ahí está abajo con la patada de. Está cerca entonces Namuhakase de cantar el primer... ¡Ay, ¡Oh, güey! Eso el poder en el aire. ¡El book, Porque aquí Kim no debía de hacer ese poder aéreo. Es un book y estuvo cerca de impactarlo Namuhakase. Una lástima no verlo. La neta, con eso hubiese consagrado este punto. Por ende, Simba leyó el movimiento, lo sujetó y lo venció Aprovechando también la barrita Y porque nunca falta un Johnny en la transmisión John Daniels, presente, chico de la voz sexy, dice Ahí está Johnny, ah, oh, Johnny Right there, Johnny Segundo punto para Namujakase. 2 a 1, muchachos Toma una vez más el coreano que radica en Japón La delantera, 2 a 1 2 a 1 Oscar Flete, 50 estrellas más Elenio me la pela! ¡Clientazo en la 94! ¡Dice! <risas> ¡Daniel Ferreira! ¡Gracias! ¡Continuamos amigos! ¡116 personas viendo la transmisión! ¡Les agradezco! ¡Les agradezco! ¡La atención y... ¡El tiempo que usted se da por sintonizarnos! ¡Y aprovecharlo! ¡Viendo estas retitas! ¡Queremos ser 150! ¿Podrían ayudarme a compartir por favor? ¡Salió el equipo! Norteamericano para Simba. Ingresa ahora Brasil. Tu Brasil. Que, que, que, que, mucho yo con Brasil. Ahí está. B de Loli, Gracias. Eso otra vez ejecuta el poder en el aire con Kim. Aina no, Mujakase. No puede. Lo está eliminando. Guillermo Maldonado. Gracias. Toño Samarripa. Bienvenido. Primer round para Simba. Dejando las cosas claras y maniatando a ese Kim que le hizo la faena en el punto anterior. Viene Chang, Tepichang. Tenemos la misma barba, mira. mira. Mira, viejo, la misma barba, Chang. Y su servidor, él, él me la robó. Él me la robó. Así que viene Tepichang. A ver qué es lo que va a mostrar en estos momentos. Ya lo elimina Simba. Busca el over que no pudo conseguirlo. Pero sí, su ataque. José Ismael Pérez, los saludos desde Chiapas, gracias. A Nereida Flores y a Marco Valentín, saludos también. Hasta allá, tierras chapanecas. Bienvenidos, muchachos. De frente. Ahí Namuhaka se lanza el bolazo. No come hierro. Heider mantiene una ofensiva tremenda. Simba no le permite responder a su rival. Y sigue frente. Sigue con todo. Ahí está. Parece que se viene el empate amigos. No lo va a permitir Simba. A Namuhaka que se vaya distante. Ahora sí. Azotando a la bestia pero no es suficiente. Punto. O oh, round a favor de Simba. Está cerca del punto Viene Mini Freddy Krueger. Por la espalda impacta. Ahora sí, abajo la patada es para Choi. Cerca de eliminarlo a Heider. Tiene que frotar la lámpara Simba. Si queremos cantar el primer full de la tarde. No hay Stormbringa. Retrocede bien en Overhead hacia atrás con el garrazo en C. Ahí Mini Freddy. ¿Cómo elimina? También la navaja voladora. Se aproxima a Simba. Perdió la barra. Aprovecha bien a sujetar ahora acá el surcoreano aguanta todo, agazapado no hay cortadora, es otro grab y se acabó el patrullero 77 viene Ralph no, es Clark para para Simba jóvenes está cerca de empatar esto la verdad que se está viendo fuerte, bien Abajo cuatro patadicas débiles, ABC de cancel Y mantiene la cancelación con Clark Impresionante ofensiva el ataque Y el frente de Simba para empatarlo 2 a 2 Así está esto amigos, esta tarde de domingo Domingo familiar en compañía de sus seres queridos Y para aquellos que se la estén curando Salud Está yeah. ah, que chulada Un bacacho. <ríe> Saludos al Fel a Felipe Calderón Don Felipe El mejor sensei del bacacho. Alexander Jatori, gracias Nunca se me va a olvidar El de el, el, el, cuando inauguró Los, los Juegos Panamericanos En Guadalajara Andaba hasta las manitas, don Felipe, ¿se acuerdan? La frente roja la tenía el señor. De declaro, dorados los Juegos Panamericanos Guadalajara 2017. Una belleza, don Felipe. El mejor sensei de todos los, los veteranos de guerra Nosotros, dos, la neta, tuvimos al mejor maestro En épocas de universidad nombre no, don Felipe era, era la mera mata Muy bueno, Argentine Breaker ahora para Clark Eso, tremendo combo con multitap cancel Y todavía lo mareó ¡Sí señor! Vaya confirm para Simba con Clark se pone Sotán, amigos. Y define de manera espectacular sobre su rival. El combo. Jatori, gracias. Impresionante el ataque de Clark. Ahora entra en Overhead Kim. Busca responder a Inamujakase, Pero el multitap cancel de Clark. Para Simba fue espectacular. Y acá lo va a repetir, no. Falló el área. Entra con todo desde el suelo Kim, confirma el ataque, abajo la patada, ¡impresionante! El Argentine Breaker después de las dos patadas débiles, ¿pero qué son estas bestias? ¡Increíble! Muy bien, Luis Carlos Silva sí, tengo nuevo micrófono güey por eso la configuración es espectacular, ahora sí me escuchan con mi voz normal, Paco Iglesias, gracias Ahí va al frente Kim Eso es Entra excelente el combo Por la espalda buscando la finta La leyó bien, ahí Simba encuentra la defensa Otra vez el cross up Entra con todo lo mareado el poder Por supuesto, vaya manera tan sutil De definir con destrucción Ahí está Kase, amigos Haciendo lo suyo y metiéndose a la pelea. Claro que sí. Impresionante. Backthrow. Backthrow también responde con lo mismo. Entra bien el cambio de guardia. Como lo dejó hacia la espalda Kim ahí. El patrullero. san la ven de cara. Todavía a Mujakase Se acabó. 3 a 2. Punto para Simba. Y toma la ventaja en la pelea. Por primera vez en la personal. Estamos estrenando un micrófono muchachos. Por eso muchos de ustedes... Eh, están escuchando mi, mi voz real eh. Bill Fernández muy toyo! jogo, Brasil muy toyogo gracias, gracias muchísimas gracias uh... Bill Fernández buena noite, aprovechando el COF 94, viene con el México Team, uno de los equipos más potentes de este juego Namujacase, por supuesto tierra mexicana, donde la tenemos más grande Se entregó. No, qué buen ganchito. Para enmendar el error ahí. Muriel, gracias. Estamos jugando. GOV94. Entra con todo Heider. Tres hits. Después de marear. Excelente manera de atacar. Y de confirmar sobre Ryo Sakazaki. Willy Lara. Saludos. Sí, es un monstruo Simba. La Muy bien, continuamos Eso, como lo corta ahí Alejandro Fuentes, gracias Creo que puedo subirle un poco más ahora al, al micrófono Eso Ahí está el Ryujin Kyak La ven de cara Como rebasa el ataque en soneo para Robert por fin No, acá le costó muchísimo vencerlo a Heider Pero lo logró Saúl Valverde, gracias Continúa Macro abajo completísimo el combo de Clark Como estos muchachos Atacan, atacan y atacan y atacan Y lanzan su ataque O confirman su ataque, perdón, su ofensiva Con ABC, ¿no? Sutil Por ejemplo, Simba como mantiene el timing Con los golpes abajo para que no le, salga, no le salga la lluvia de golpes de, de Clark Joe también lo utiliza muy bien, qué tremendo cross Ahí, ¿cómo estás John Martins? Gracias De frente Entra el Arches sin Breaker, a nada Del cuarto punto, Simba va a tomar dos de ventaja y es la primera vez que uno de estos dos jugadores tomaría dos puntos de ventaja con respecto a su rival. Chico Contreras, gracias, Don ¿no, Martín. Bienvenido, punto para Simba, 4 a 2. Y ya lo doblega Ana Mujakasa en un pleito a 20. En un pleito a 20, somos Tepi69 Gaming Channel, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí andamos, aquí estamos. Tepi69 Gaming Channel. Channel, Dejen su like por favor Comparta, comente, reaccione Elige otra vez el equipo Mexicano Acá Namujakase Tremenda ofensiva La verdad que ataque Fury con el equipo brasilero Ahí para Simba y le está costando un mundo al surcoreano, eh. Casi van a los tres hits. Ahora sí, él se ve. Felipe Tudel Marcial, gracias. Abajo. Qué buen convito. Llegó el Stun para Heider y vence. Saludos a Regio Arcade. Sigan a Regio Arcade. muchachos. Vayan a su página. Síganlo, por favor, a Regio Arcade. Apoyen la causa ahí con el compadre. Claro que sí, compadre. Ojo, la canita asada pues, compadre. Martín Cove, Hernández, gracias. Sin Malco gracias. Luis Tamayo, chef pilote hasta Chile. Fome la wea. Gerson Cool, gracias. Entra rápido, falló el área. Para Clark queda expuesto, apenas aprovecha con una patadita abajo. Una mujacase. Síganlo al Ranger King, muchachos, por favor. Ahí está. Buen combo. Y con eso elimina a su rival. Gran inicio con río Sakazaki para Namukakase Está cerca del tercer punto y también del 3 por 1 Ojalá, ojalá y se llegue a ver un 3 por 1 a lo largo de la pelea Muchísimas gracias a todos Somos el Five Stream Latinoamérica Tepi69 en el Channel, amigo Cerca, ah, qué buen salto largo Muy cerca estuvo de entrar Ahora sí de frente con dos madrazos en C Directo al, al hocico Terral, buscando el salto vertical, el coreano, y buscando impactar, 30 segundos en el reloj, esto no va a terminar bien para Simba amigos, voy a cantarla y van a verlo todos lo vamos a sentir ¡Ah, ja, ja! entra de frente con el Koken, ya no tiene Namu, Simba también con lo suyo, Tomo en Age. y llega el primer, full Aral, invertido con bautizo incluido de la tarde es para Simba ¡Y lo hicieron suya! ¡Le metieron el dedo en el orto! ¡Lo hizo suya! Akana Mujakase. ¡Y lo definió de manera exquisita! Brasil. Ahí está fijado el comentario del Regio TV ¡Sigan por favor al Regio Arcade, amigos! ¡Sigan la página del Regio TV! Síganlo, por favor ahí al Regio Arcade! Este muchacho hace... Hace torneos diarios de Retro games. Así que si ustedes dominan algún juego, pueden llegarle a este muchacho con una propuesta. Ármate un torneo de Street Fighter por la noche". Y este güey llega y lo hace. Así que tiene el tiempo, tiene la manera, la forma y los medios. Así que sigan al Regio TV. Yo he participado en algunos de, de sus torneos. Ahí está, amigos. Fijado el comentario. Esa es la página, el Regio TV. Creo que están transmitiendo en estos momentos. Pueden seguirlo ¿eh? sin ningún problema. 4-3 entonces la reta entre Simba y la Mujakase. Se mete a la pelea una vez más el surcoreano y sigue. Realmente invertido, sí. Fabián Rodríguez, gracias. Muy bien por el surcoreano. La patineta se ve en estos momentos. Es Cabriol el coreano dice, sí. Ahí está abajo. Backthrow para el patrullero. Sigue de frente atacando. Eso qué bien elimina la voladora para Takuma y va de frente. Puede regresarle el 3x1, ¿eh? Si se lo propone, aquí mismo lo hace Silva Lo está aguantando bien. Ahora sí. Lo último, lo último para Takuma. No le va a alcanzar. Pero. ¡Oh, ja, ja! ¡No se fue liso! Le pegó una lluvia de madrazos al final ahí. Takuma a Heider para castigarlo, en serio. Carlita Gutiérrez, gracias por el like Muy bien Luis Francisco Lecaros, gracias Ahí va, otra vez Buscando definir Armando Manri Ortiz, muchísimas gracias 19 estrellotas hasta Guadalajara siguiéndote como siempre Gracias hermano, gracias Es muy empalagoso con Heider Simba Sí, es destructivo No le va a alcanzar para regresar el 3 por 1, pero ahí está 19 estrellas, muchísimas gracias, hermano. Ya estuviera descalificado si fuera Vox, ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Manuel Blanco, gracias. Meni Cara, gracias. Bienvenidos. Bonita tarde de domingo. Tenemos que ser 150, muchachos. Por favor. Pura vida, Luis Herrera Noguera. Hasta Costa Rica. Tierras ticas presentes en nuestra transmisión para que vean que la hermandad del Cos... Si no sube. Pero no es el cop que todos proponen para unirnos. <risa> Cabo Maravilla, Andrés Lara, gracias muchachos. No pude gritarlo aunque hubiese querido. Ahí está, volando río se acabó. Quinto punto para Simba. Y continúa con esos dos de ventaja con su rival. Enrique Núñez, gracias. Olivares Morales, gracias. Mario Estrella, muchísimas gracias a todos. Llegamos a las 7000 estrellas, siento. 33 personas viendo la transmisión. dos estrellas hasta el momento en el mes. La meta son 20,000. ¿Será que llegamos a mitad del mes? A los 20,000 será. ¡Jopé! ¡Ah, qué bien! Viene el equipo japonés ahora para Namu Hakase. Yo me quito en este punto. Muchachos, los dejo con el himno del KOF. ¡El himno del KOF! <tomodicación> Qué bonita canción, carajo De lo mejor que existe Abajo la patada con Kyo De hecho en los escenarios del Conf 15, todas suenan esta. Yo les puse todas las rolitas del Conf 94 de saca Para Todos los escenarios, muy bien Excelente manera de atacar Por Namuhakase con Kyo Y destruyó a Heider Hasta el chicle se tragó, así es Carlita Bienvenida, gracias Aroldo García Simba es la mera verdolaga. Saludos, gracias, gracias. ¡Meteoro, Pegaso! Muchísimas gracias, morros. Arriba gana el salto con una patada de ahí. Hace lo propio Nomucacase. Ya lo marearon a Ral. Viene el combo, le falló. Le falló, lo aprovecha. Muy bien, Simba. Viene el Volcán Y así destruye Ral Aquío. ¡Vaya ataque! ¡Impresionante! Esa es la respuesta para el peruano. Increíble Así nomás quedó pariente Mi amor, mi, mi aporte Para la meta, gracias, pura vida Gracias hermano, un dólar de parte de Luis Herrera Noguera, buscaba el doble salto Al frente, no pudo, ahora sí Cancela Simba y mete metralleta Y ahora el cross, le volteó la guardia La defensa a Diamond, Pero quedó Hacia atrás, al revés por eso no pudo impactarlo Ralph. ¡Ah, qué respuesta! ¿Cómo le midió el salto a la bestia? Ahí Ralf y vence impresionante Mira cómo la tengo, dice Lobo Riza. ¿Cómo estás, Lobos? Bienvenido. Viene Ben Maru. Viene Polnareff. A ver si puede hacer algo ahí para la causa surcoreana. Quiere llevar esto rápido al máximo. Y lo consiguió bien con el triple. Con el ataque triple. Ahí Namujakase. No muy buen ataque Viene Ra Clark así lo recibe Con la misma técnica, hermoso cross Viene el combo completo Ya lo marearon a Ralph ¡Uh, Lo perdonó Namujakase, va de bien Consigue el back throw Y le quitó el 99% De sangre Desde el inicio Namujakase para un trepidante Round con Benimaru 5 a 4 A toda madre que es un desmadre Dice el Lobo Salud amigos, en esta tarde de domingo les damos la más cordial de las bienvenidas a esta pelea a 20 hits, a 20 puntos entre Simba SNK de Perú y Namuja Kase de Corea del Sur. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por favor comparta, comente, reaccione. Es una tremenda batalla la que estamos viendo sin duda alguna. Y Simba dejó atrás al equipo Brasilero y responde ahora Con el equipo mexicano Inicia con la loba, con Steven Seagal A ver si puede hacer algo Lo recibe la bestia, el Judoka. Entra de frente con un pierrotazo ahí. Daimon busca los golpes Por abajo, queriéndolo marear Que no la barra ahora en Namukakaze A ver de qué manera responde Daimon Lo hizo primero Robert con un agarre Buscaba por la espalda, entró apenas Con tres débiles Uf, lo perdió Simba una vez más Descendente para Robert No pudo más No pudo atacar, no pudo mantener ese ataque Infructuoso Para Daimon El round se va a acabar, le restan 5 segundos Descendente y se acabó Daimon Cuando buscaba un sabanazo más Gracias Rivas JB Rivas Hasta Mazatlán, gracias hermano Gracias en serio Ahí viene Kyo, se entregó Backthrow apenas para Robert Busca el cross, wake up con DP Cambio de guardia, fueron Tres hits solamente Confirmó con patadita abajo Ahí no, se sigue al frente Muchachos, dejen su like por favor ¡Un maldito like! ¡Será mucho pedir! Eso es, entra con La bolita ahí, Robert Otro, cancel abajo De frente Le quita el Mirichagi con un DP Responde igual en wake up y vencen a Mujakase, Carlos Sky, gracias Hace 28 años no pensé ver tan semejantes combos Hace 28 años nadie sabía que se podía jugar de esta manera, mi amigo La verdad Nadie lo sabía Y la verdad que es una belleza de Reta Anthony, gracias, César Macarver, gracias por el like Continuamos Macundo acerca del máximo, eh Le está dando vuelta a Simba esto Entra con el Oshinagi Le evadió bien, saltito con A Y vence ahora Simba con Takuma Buena reta aquí viendo con mi chamaco Junior Sauri, gracias, gracias, gracias Ahí está el combo completo Marialo Pongnaren, otra más Eso es, y mantiene con un reset ahí Su ofensiva Simba Vaya forma de atacar Backthrow para Benimaru ahora eso es doble agarre. Busca un triple. No pudo. Combo espectacular. Apretando todos los botones. Y luego con un Raikouken. Impresionante. La forma de atacar para Benimaru. Hermosa manufactura, ¿eh? Con la que juegan ambos. Mario Martínez, gracias. Tipi para Río. Le volteó la guardia. Se acabó. En perfecto vence acá. El de la descendencia, Kyojugen. 6 a 4. Mantiene esa ventaja de 2 puntos sobre su rival Simba. Mario Martínez, gracias por compartir. Gracias, muchachos. David. Darit Soto nos deja su like. Gracias a Darit. Así como Darit, ustedes también. Dejen su like, por favor. Comparta, comente. Reaccione. Y la cámara, aquí estamos. Saludo a todos. Salud al Meraya Quintero, gracias Toma estúpida, el sticker A ver, vamos a ponérselo Wenceslao González, gracias Gracias por el like, le voy a poner El sticker A este muchacho, ahí está el combo de Benimaru ¡Gran inicio! ¡Oh! Patada Golpe ABC Y el Ray Kuken Ray Jinken, perdón Impresionante el combo de Benimaru, alguien que le haga un clip, por favor. A eso es impresionante lo que hizo con Benimaru. La para acabar con Takuma Sakazaki. Qué impresionante. Armando Muñoz Cortés me la pela. Tú y la puerca. Ahí está el sticker. Impresionante, increíble. A gracias. Porque Alberto. Backthrow para Robert. Otra backthrow ahora para Benimaru. Aguanta todo Robert en la esquina Lo está llevando Miguel Herrera, gracias, ahí está Otro más, salto vertical Entra de frente, combo completo De Berigioni Y con eso Paul Naret Lo lleva al máximo a Simba, lo está forzando ¿eh? Le está Le está complicando la reta A Simba Sin duda alguna De estos jugadores asiáticos que le ponen Sazón, le ponen sabor un toque distinto a las retas contra simba Él mismo me ha dicho personalmente nunca sé cuándo me van a ganar contra estos manes la neta no lo sé en cualquier momento puedo caer ya ha caído antes ya lo ha vencido la Simba. Bisque también el 94 el n94 también lo ha hecho suyo a simba así que Nunca se puede saber. Por lo pronto, acá es realidad. Es una realidad que el peruano tiene dos puntos a su favor. Pero ahí está el combo. Viene el poder. ¡Ah, ¡A volar! ¡No! Fue un y un sabanazo. Hacia el aire. ¡Pum! Y salió volando Río. Punto para nebuja 6 a 5. Jack Wallace. Gracias. Seis días tiene siguiéndonos Jack Muchísimas gracias Quinto punto entonces para Nabujacase Se mete a la pelea con Daimon El parcero Alejo, sí La de mi barrio hace 28 años Solo se podía escoger al equipo mexicano Así era con ustedes, yo creo que Todos los mexicanos jugábamos con, con México, vaya Porque era el equipo... El más famoso en aquellos momentos porque representaba a tu país, ¿no? Por eso. Un power rotísimo, Diamond. Sí. Moisés Valdés tiene 156 días. Luis Melchor, ¿cómo estás? Gracias. Ya, aquí andamos. Patada por abajo, bien. Volando Takuma. Busca el cross. Entra en Overhead. Ahí está. Con eso la hizo Simba. 551 días para Ismael Cobarrubias. ¿Cuántos días tienen ustedes siguiendo a los muchachos? Gracias, en serio Mario Martínez, back throw ahora para Daimon Busca de frente, no puede, ahora sí lo hace Ahí Diamond, otro más, de nuevo, refresh Tres golpes con CD Y cancel incluido Y otro va, cuatro, cinco, seis, siete Así de veloces Diamond en este juego Lluvia de Huawei Jay se va a quedar Takuma Ensartado en el suelo victoria para Namujakase con Daimon, Etel Barnechea. saludos para Adrián y Diego, mis chamaquitos, gracias hermano gracias, Luis Mel, gracias hermano bienvenido, 355 días y para Roberto Roque 704 días madre mía, va por los dos años siguiéndonos ya en la página, combo completo para Daimon, no, lo falló Namujakase, le, faltaron, le faltó un golpe solamente para stunearlo a Robert, le gana el salto que no la barra Aquí es muy peligroso Daimon eh. Lo está aguantando bien arriba Simba Con ese CD Lo lleva a la esquina del dolor Ahí lo va a mantener Por supuesto regresa Daimon A la esquina Abajo la patada de Robert Entra la bestia No pudo sujetar throw de Robert Y le va a ganar el tiro Simba Sí, se lo ganó Listo lo enchufó a Diamond y viene Kyo solamente el último personaje para Namu Hakase. Buena. Backthrow. Así inicia esto. Ponte a ver, Fercho, le dice Eric. Andrés Campos, gracias. Ahí está, Backthrow. Eh, castellanos Mine. Saliendo de primaria. Pasaba a jugar maquinitas ese que estaba de moda apenas recién. Sí. Cómo no. Muchos estábamos en la primaria cuando salió este juego, ¿eh? Cuando harás la sección de desmadrando Rugaderos? esta semana inicia. Qué bien arriba impacta Kyo. Le dio suelo a Robert literal a descansar entonces Steven Seagal amigos viene Ryo Sakazaki el descendente que puge. Tipi para aquí, apenas inicia esto, Buscaban a Namukakaze a toda costa, entrarle en cross, no pudo, otra vez el salto largo, mantiene defensa, Simba, back throw y es la oportunidad para Namo. no, no pudo entrarle, no hubo finta, ahora sí le gana el salto, uh, buscó una finta más ahí Namukakaze y no pudo, esto la neta es muy veloz y se define en un solo movimiento, con una tomo en al final Simba, Encuentra séptimo punto a su favor, pero la reta está ahí, ahí, eh. En la tablita, para cualquiera. Juan Tunque Reyes, Robert, el verdadero de Kino Fighters. Para los mexicanos, yo creo que sí. Robert era todo para nosotros, ¿no? En su momento. Díganme cómo se escucha el micrófono, cómo se escucha la transmisión, por favor. Ingresó el equipo italiano Como de ahí Segunda evasión, que bien lo asesiva Atrás, adelante, conan dos ocasiones Y el doble stun Llegó para Joe Terrible Perfect No hombre No llegó el perfect De todas formas, jugó hermoso sí Al final sí fue con perfect Qué ofensiva con Takuma como no cae ahí está, haciendo las huestes de gran jugador Simba, por supuesto una leyenda en la comunidad del ¿eh? retro gaming, sin duda ¡Qué buen combo, para Namu lo mareó, con puras débiles de Terry, otro backdrop más ya está leído el Japo, ¿qué decís? no creo viene el equipo italiano y es muy potente además con un 7 a 5 es difícil decir que le tiene un juego Simba, eh ojo, no creo soltaron a León, dice sí yo opino que de deberíamos de tener un retro, E.V.O.S podría hacerse Creo que podría hacerse Tenemos a la comunidad unida O oh, bueno, completa para hacer algo Hermoso, algo bello Tomenaje para río. Power Wave, no funciona Eso Busca, oh, que bien entró con un patadón. Hazme tuya, lo pidió gritos ahí, na Arriesgando demasiado el físico con ese Rising Tackle. Otro tomenaya más. Que bien lo eliminó Simba, impresionante. El dominio que tiene con su tercia. Clark Clark, mira quién está aquí. Salúdanos, Clark Clark. Escribe algo, Javier. Javier Guaranca, amigos. Clark Clark. Uno de los mejores jugadores peruanos con el equipo japonés. Haciendo acto de presencia en la transmisión. Me la pelas Javier, me la pelas con todo güey. Cuando jugamos perro. <ríe> Dani Coca gracias. Saludos a Rosalía. Choridan para Andy. Lo no aguanta bien. El salto vertical es para Río. Combo completo de Andy pero no estunea. Aguanta todavía un poco más los golpes. El karateca para Simba. Ahí está, lo lleva a la esquina, se acabó. Es todo para Río y viene Ralph. ¿Cómo se hace el doble tú Atrás, adelante con A, hermano. Evade y lo rompe otra vez. Cla Gracias a Clark Clark, sí, aquí está. Ahí está Javier Guaranca, ese chino coreano juega muy bien, así es. Hermano. Juega espectacular, sin duda. Saludos a Javier Guaranca, compartan por favor una bestia en el Copa 94, Javier. Garfiller aprendiz gracias, octavo punto para Simba, estamos 8 a 5 amigos, unos kilos de naranja dice, quieres un kilo de naranjas para que la peles, hasta Colombia, fuerte abrazo para John Abril, otro Johnny, otro Johnny, right there Johnny, oh Johnny, gracias allá a 88 otro Johnny, <ríe> El parcero presente El Melapelas Tepi Kakaroto 88 Del clan tepi, ¿eh? la pelas Tepi Todos decían pelas Tepi Así se las pongo Hicieron un clan hermano MLPT Cacaroto 88 Melapelas Tepi Alan Giovanni Arellano 30 estrellas Muchas gracias Unos kilos de naranja para pelarlas todas La loba es la loba Papá dicen así es Quantum que Lima Perú presente así es. Seguramente el pueblo peruano apoyándolo a Simba, ¿no? En estos momentos. ¿Recuerdas qué fue primero? ¿War Heroes o Kof? Eh, primero Kof. Kof no. No. no, no, no, no, no es cierto. War Heroes 1. El 1 fue primero. De hecho, había personajes de War Heroes que querían meter al Kof. Pero no pudieron por la historia, era imposible meterlo Ontario, Canadá presente En manos de Garfield al Aprendiz, muchísimas gracias En P. American People, no olvides to like, y share and Follow Us, thank you so much Personal match between Simba SNK En Namu Hakase, Perú En Corea, thank you so much, enjoy Ahí está el combo completo para Simba SNK Y con Takuma Destruyéndolo, eh Sí, el War Heroes 1 es más antiguo No viste el cosplay que te hice no lo vi Logan Mándalo, oh que viene evade Otra más Argentina presente Ahí con Carlos Sky, gracias Mira desde Canadá hasta Argentina Nos siguen acá en transmisión Muchísimas gracias a todos ¿Qué más les puedo decir muchachos Combo completo Ahí está el regreso de Terry Se quitó la malaria en Abujacase. Pero es una realidad Yo vivo en Ontario, dice Tigre Negro Bueno, pues dos mexicanos Garfield aprendiz, ¿eres mexicano, güey? Tigre Negro Yo vivo en Ontario, dice sí De este güey sí lo sabía Tigre, por cierto, güey ¿Para qué me hiciste comprar el Mortal Kombat 11, perro? No hemos jugado No hemos transmitido nada del juego No has quedado con tus tumbas. Pura 15 has jugado, perro Ahí está, tres hits de Terry Apenas se levantó Simba Metió un gancho e impactó River Banega, Santiago de Chile Gracias, ahí está Arriba con un CD Toma, Giza Toma, Nague Para Río, cerca del noveno punto Está Simba, muchachos, hechos a 20 Hace el poder en el aire, nada más Para verse cremoso Simba Yo soy de Ixtepec, Oaxaca, Andrés Lara Gracias, viejo yo creo que esta clase de peleas unen a las masas, ¿no? Y definitivamente la gente siempre está expectante por ver retas de nivel. Y jugadores harto, de harto nivel. Así que muchísimas gracias porque nos estén acompañando. Está muy buena la reta. Llega el noveno punto para Simba. Y hasta el momento más cerca de la victoria. Esto es a 20 puntos, recuerde. A 20 Ya se desesperó el coreano Bueno, viene con las nenas <música> Miguel presión, gracias Gracias por tu like, Miguel Torne kick Ah, Entra por abajo Bien. Y confirma con trap shot Lobito Núñez, gracias por tu like Otra más Está atorado, está atorado Takuma Está atorado Takuma Lo tiene trabado Lo tiene trabado en la esquina Bien por Namujakase. Asquerosa Rota Porca, marrana, cerda, cochi No, sutil Bárbaro, terrible graso, lo de King, qué asquerosidad Neta, qué asco me da King en este juego es una porquería Y es mostrada gracias Me da asco aquí Mario Alan Moreno Gracias por tu like, otra vez el Venom Bien jugado para Namujakaze Sobre Takuma Hay que saber dominarla también aquí Y jugar así eh. Torne kick Muy bien Quiere regresar Namujakaze a ver si puede, hizo el salto largo y lo reventó con un ganchito ahí Dark Angel gracias por el like 9 a 5 el marcador, son 4 de diferencia Jonas Sierra gracias, ahí está otra vez el, el stun ahora para Robert 1, 2, 3, 4, impresionante No. El uso de King para Namujakas es Una belleza, ¿Qué más se puede decir Una porquería, en serio es una... Una cochinada aquí, muchachos, que más les puedo decir Double Strike Ahí está King haciendo lo suyo Entra bien Para marear Toma estúpida Lo voy a cantar, claro que sí Fulanal Invertido con bautizo incluido El personaje más roto del juego Lo hace efectivo acá Kanamu Hakase Y lo... le metió toda la tuerca a Simba 3 por 1, asterisco 9 a 6 el marcador Y con esto se mete a la pelea Namujakase muchachos El némesis de Simba, sí Que pase la cochina, así es, ya déjalo No, no creo Daniel No lo creo, se mete a la pelea Con esto, 3 por 1 Asterisco para Simba, fuller Impresionante, y ahí está Ahora lanza a Yuri de inicio Me sorprende, porque Kim hizo muy buen trabajo, eh Responde otra vez con el equipo italiano Simba. Eso es. Acabó con el equipo mexicano. Y Simba sabe que para vencer a las nenas necesita Italia. Dante Ross, gracias. Armando Ramírez, muchísimas gracias. Qué bien juegan a Mujacase. Qué pelea le está haciendo a Simba. Abajo. Patada, cancel Y arriba gana el salto Con una vertical en D Yayuchi Espectacular y bien jugado Ahí está Chokoken Buscando quitárselo No puede Llegué tarde, ¿no? Llegaste lo mejor, güey Gracias Ahí está ni el rogar te mata así como King La neta que no, la neta yo les digo eh, King es una porquería en este juego Es el personaje más roto Yo siempre se los he dicho Yo siempre se los he dicho No confío en King <ríe> Hasta rodillazos No puede, no le quita nada Estos esos agarres, esos grabs En este juego Con golpes No quitan nada Lo marearon bien el poder No, prefirió el combo Bien hecho La ejecución del mismo Para Namujakase No lo perdió Tres hits Nina Lovecraft Gracias por el like Ahí está Y creo que venció a O oh, Draw Game Draw Game Draw Game, sí Ahí está el Draw Game Vi que ninguno festejó Ahí está El juego mismo te dice Bueno Guerra de novios, muchachos No hablo de Simba Y no hablo de Namujakase Sino De Andy y de Mai SSD cortito de Yuri Conecta siempre, sí, qué buen salto Cómo lo mareó, no, no lo mareó Tres hits Cómo entra, ¿no? Con un salto ahí Con A, qué bestialidad Y brutalidad de ataque con Mike Rapidísimo Namujakaze Responde con lo mismo Simba, ahora sí Salto en la esquina Lo aguanta con todo Zaine que no puede, otro más la tumba a Mike El codazo solamente lo tiene a su Mercedes. Ahí Namujakase un puntito más y se mete completamente a la pelea. Está sabrosa la reta, muchachos. Va a ser punto para Namujakase 9 a 7. Por la vía de la vergüenza. ¿A quién demonios le importa? Juan Roldán, muchísimas gracias. Recuerdo, recuerden Perú, Colombia, Brasil, toda Latinoamérica. Sudamérica, Centroamérica Norteamérica Unidas Aquí en Tepi69 Gaming Channel Antes Vice Stream Latinoamérica Daniel Cisneros, gracias, comparta por favor Comente, reaccione Ya somos 145 Ojalá y podamos ser 100, Perdón, 200 al final de la transmisión Juan Manuel Rojas, gracias Inicia con Ana Bárbara Ahora Ana Mujacase. Con Mai Chiranui que hizo Hizo muy buen ataque, muy buena pelea en el punto anterior. Ahí va otra vez de frente. Bien jugado. Con Mike. No le sé tanto, dice Cristian Ramírez. Sí. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que se podían hacer esta clase de combos hasta que ves a estas bestias jugar. ¿no? Es la realidad. ¿King o Terry? ¿Quién es más roto? King. Yo creo que King. Terry no traba. Ambos te marean con tres hits. Bueno, ahí está. Lo que les decía: El truco para lanzar ese combo es no machear. Si tú clicas los botones al más puro estilo del PP9, va a terminar tirando sus Andres que Kenjo Joe. Tienes que tener un timing preciso para ese combo. ¡Ah, Alexis Gonzalo, gracias. Double strike para aquí. Otra vez. Muy bien, ahí está, ya lo tiene en la esquina. Bueno, sutilmente lo atrapó. La mujaca se que bien se zafa con esa barrida, Simba. Invierte los papeles, lleva la veneca a la esquina. Ahora, otra más, lo lleva bien, lo tiene. Saturadísima King, qué buena respuesta para Simba con la barrida. Igual que la WF, sí. ¡Ah, <risa> Gracias, viejo. Yo podía ganarles tranquilamente, pero no quiero Demuéstralo, perro Demuéstralo Hacia atrás Ahí está, Tiger, buen combo Definitivo Para vencer a King Ay, son para la banda mm, Ahora de la la pantalla, puercos Viene Yuri Cuando un cooperativo con la ficha estaría bien Voy a hablar con él a ver si en la semana hacemos algo esa se en la segunda Atangana Entonces es Atangana Ok Ahí está ¿A cuántos puntos es? A 20 hermano Está cerca de vencer Simba 9 a 7 Quiere llegar a la decena de puntos Acá el peruano No lo permite Buen salto para medir el cross ahí Con Yuri Listo, mareado, choco, que se acabó. Es todo para yo. Mañana... Mañana tigre, mañana. Es turno de Terry. El último y dejó la neta al más asqueroso de su team, acá Simba, para hacerle host a Yuri, a ver si puede. ¡Buen combo! ¡Ahí está! ¡Sí va a poder Namujaka. ¡Se llenó la barra! Sí, arriesgó demasiado llenándola De todas formas Sujeta El common Grab fue para la veneca. ¡Oh! en ague. Está cerca del octavo punto Como lo regaló Simba De todas formas se encuentra Rising. ¡Patada abajo! Quitó lo suficiente Para vencer a Yuri Y la neta con el que susa en la boca Simba consigue el... Décimo punto a su causa 10 a 7 el marcador Muy bien Juan Espinosa, no te conozco Muy bien Arturo de la Barra, gracias Muchachos, agradecidísimo Con ustedes, por favor, compartan Comenten, reaccionen Yo soy Tefi69 Dejen su like, por favor. Rising tackle para Terry. Qué bien el cross. Combo completo sobre King. Se va a ir la señorita Laura. Tiene el poder. Si lo permite. Si lo permite Simba. No, llegó el poder. Sí, llegó. De todas maneras no entró. Lo que sí fueron doble patada. Martín Millán, gracias. Está muy cardíaca, eh. Listo. Ya es están los 20 muchachos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Muy bien. Muy bien. Pierre González, 20, gracias. Eso Gracias SACB, lo siento. No es cosa mía. es ya es cosa de Facebook. Gracias, eh. Somos socios en Facebook, por cierto. Con un like me agradezco. Me, me ayudan demasiado. Ni se imaginan. Excelente reta, gracias por hacer la hora de la papa. Es lo que intenté, misra. Para que ustedes lo disfrutaran, ¿eh? Muy bien. Eso es. Eso es Eso es Eso, con todo Ataca Como hace la pinta con el ABC ahí Ana Bárbara Ojalá gane la mujer ojalá lo gane Yo disfruto ver la Simba perder ¿eh? <risa> <risa> Álvaro Silva, gracias <risa> ¿Qué pasó con la cápsula? Lo haremos en la noche Un día de estos, güey Eso es Eso Factorao cerca está Simba del décimo primero Eso 20, esto muchachos, no se lo pierda, quédese con nosotros, disfrútelo en serio. Ahí está. Eso, en overhead para Namujakase, venga. Con un poder lo acaba, ¿eh? Muy bien. No, yo tengo la 1650, Álvarez. Tenía la, la 1050, ya no la tengo, güey. Se la vendía Líquido. Eh, pero sí corre Warzone igual. No necesitas mucho tampoco para correr Warzone. Punto para Namu Hakase. Recupera la ventaja. Eh, de última y venció a Hakase 10 a 8. La mujer acá se toma mi key, dice. Willy Pu Álvarez, gracias hermano, bienvenido. Willy Pu también, de los más. Eh, bueno, de los más mexicanos jugadores cercanos al Cop 94 en la Pike 2. Ahí está, siempre incipiente jugando. Gracias, Willy. Abajo Busca ahora con Brasil Ahí Simba Entra bien con el nivel 1 de King Namu Hakase y sigue ¿Dónde andas chambeando ahora? Ya tengo rato trabajando En una tienda de Artículos de cocina wey. Ya tienes el sticker de la puerca No lo he hecho ¡Qué buen cross! ¡Tres hits! ¡Eso es! ¡Gran combo! Y a la par, ¿no? Trabajando como... Con la rehabilitación ya sabes. Tengo dos chambitas por eso casi no he transmitido últimamente. Mucho, mucho jale. Ahí está. Vence. ¡Listo! Mancazo, pero siempre un gusto. Sí, sí, lo sé, Willy. Lo sé, güey. Muchas gracias. Gracias por apoyar a la comunidad. La neta es muy poca, pero.. Se nota que se, que se disfruta de su parte del juego, güey. Gracias. Arriba el CD para Yuri Buen cross, se acabó Chocoken, listo Aferrándose a la vida, la Namujakase Luis Medina, gracias por el like Gracias muchachos, por favor compartan Comenten, reaccionen Dejen su like y apoyen a la causa El objetivo Son 20.000 estrellas, ojalá y podamos llegar Al final del mes Juan Argel Roldán, yo también disfruto De perder a Simba, yo no sé por qué Tenemos ese morbo. esa sensación, ese sentimiento esa sed, ¿no? De verlo. Perder. Llena bien la barra de su rival Namujakase. A base de golpes de ataque. Entra de frente el madrazo. Arriba la patada doble. Toño Arellano, gracias. Entra ahora Simba. Confirma con Stormbringa. Lucky Torres, gracias. Bienvenido. Backthrow ahora para el patrullero 77. Está cerca de vencer, lo consiguió Lo consiguió, lleva hasta el máximo Simba, pero está Muy, muy maltratado Maltrecho Heider Tiene todo para el noveno punto Una mujer casi meterse en la pelea eh. Adilira, gracias, recuerden que esto es A 20 muchachos Buena descendente Cerca está con May Con Ana Bárbara, 3 hits Primero patadica débil y Riembu para confirmar su ataque. ¡Oh! ¿Cómo entra de frente con ese patadón Hader Busca el salto. El otro lo leyó muy bien. Se mete a la pelea Simba. Se viene el comeback para Hader Mr. Counter presente. ¡Y ahí está! ¡Décimo primer punto! Con un comeback espectacular para Simba. ¡11 a 8! ¡Qué manera de atacar! Y qué manera de conseguir el regreso... Para Simba SNK. Muchísimas gracias a... Tu... Gracias, gracias Rodrigo. Gracias, güey. La mejor tercia de Namujakase junto con la de Japón, dice Logan. No lo sé. Pero sí se ve buena pelea. ¿eh? Alfredo Díaz, gracias por tu like. PRCB, gracias, hermano, bienvenido. Con todo y, y, y naranjas, ¿no? Freddy Zeus, gracias, gracias a ustedes Por acompañarnos, por seguirnos Por dejar su like, de verdad Infinitas gracias, muchachos Trapshot para aquí. No ingresa Clark Perdón, Ralph Ahora sí le gana el salto a la Veneca. ¿Cómo lo mide Simba? Arriesgando con un pierrotazo e impacta René, ¿cómo estás? Buena tarde Lluvia de empatadones sobre Ralph Reuter Adolfo Caro, gracias hermano. Otro venom. No lo sujetó. Puedo apostar lo que quieran a que intentó sujetarlo en con King. Y no pudo, eh. tan 11 a 8. Cuando parecía que Namujakaze se colocaba a un solo punto de Simba. Falló el combo. Fallaron las débiles. El cambio de guardia es efectivo para Yuri y vence. Caray, cómo quitó ese backdrop, Yayutsi. Muy bien, Leda tinche, hermano. Otro pasito más adelante, viejo. Qué lástima que no estés con nosotros. Estás en espíritu, viejo, en mente. Te quiero, Leda. Un chingo, güey. Gracias. Otro pasito más con el micrófono nuevo. Siempre le da Tenchi con nosotros, hermanos. Allá arriba. Allá arriba. Sujeta frontal. Clark. All in one. Así es, Rodrigo. Gracias. Hora del Marvel, baby. It's Marvel time, baby. Lo marearon a Clark en el poder. No escatima nada. Lo lanza de frente en hace Impacta bien el cross. Y confirma. Hermoso ataque. Todo con Yuri. Yayuchi, bien. Pero qué juego con Yuri, eh. Por parte de Namu. Es el turno de Hayden. Increíble el ataque de Namu Hakase, el surcoreano. Sorbringa también le ganó el tiro. Ahora Simba. Bien lo trabó. Lo trabó y consiguió. El round, esto se va al máximo. Se estiró la liga. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Otro cachose. Willy Lara, gracias. Bien mañada esa Yuri, sí. Otra vez. Cerca de vencer. ¡Oh, qué buen portador! Marco León, gracias. Ahí está el combo. Fueron dos hits solamente, lástima para Simba Con tres lo hubiese mareado No pudo impactar el otro El de arriba, Willy Lara, saludos pare Se acabó, se acabó No hay sangre para Mai y lo cortó Simba Lo aguantó bien, 12 a 8 Retoma los cuatro puntos de ventaja Acá Simba y está cerca De vencer Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Bueno, respondió con el equipo chino. Ahora la Mujakase está perdiendo la pelea contra Brasil. Que bien jugar con Atena. Ahora está muy cerca, eh. Otra más. Vaya forma. Todo con Atena Diego Vargas Ah, de mis retos favoritos dice Simba contra Namukakase. Disfrútala hermano, gracias Compartan por favor muchachos del stream Dejen su like, legado bienvenido Dejen el like Comenten también, etiquetan algún compita suyo Con el cual compartían el gusto por este gran juego Esta entrega La primera La primera de los Kof. de los K Muchísimas gracias a todos de nuevo, back throw de Atena. Psycho Bola. ¿Cómo hacen la cortadora tan rápido? Es que hay, hay, hay un truco: la cargas, sueltas la palanca y, pa y, luego el, y luego el personaje queda hacia arriba. Es, es normal, o saltas y ya estás con la palanca abajo cuando vas saltando Ralph, por ejemplo. Ahí. Es fácil de hacer, hermano. Es cuestión de que te acostumbres. Anticiparte los movimientos, Armando Muñoz, gracias. Me estoy chingando un menudo y unas caguamas, dice, saludos, perro. Gracias, muchachos. Gracias de verdad. Dejen ese poderoso like, por favor. Y sí, lo mejor de lo mejor. En cuanto al 94-95, en ningún otro lado más que aquí en el Fight Stream Latinoamérica Tepi69. Gracias. El combo es exquisito por parte de Chin. Y lo eliminó a Ralph. Pero, sí, a Ralph. Y se zafó el salto de Clark. Para el salvamento Y ninguna Ahí está Tendré personal de cof 15 Entrale Willy y yo te reto perro A ver si jugamos al rato cof 15 güey. Lo tengo en PC y en Play 4 Cuando quieran, me escriben Pablo Zúñiga, olea, gracias Ahí está Vence Chin Va Un traguito Así como Chin, bacacho. Ay, wey, que bonito sabe el último trago, ¿no? De la bebida. Por abajo, Chin. Lo mareó. Viene el combo completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble stun con Chin. ¡Qué increíble combo! 100% eliminado! ¡Mua! El combo con Chin por parte de Namuja Kase. 12 a 9. Paxinho está retirado, Oscar. De repente entra, pero no puede. Josué Velázquez, ¿no le pierde Stepi? ¿Por qué? ¿Y ¿No le pierdo en Kway Muy bien. Gran jugada, Chin Dos Gherk hasta Valladolid. Yucatán, gracias, hermano. Presente en transmisión, gracias, de verdad. Estamos estrenando micrófono. Una belleza, una belleza. Bien jugado con Chin y Atena. Para Namukakase. Ahora me lanza las nenas ahí, sin Adrián Pérez. Gracias por el like. Ahí está, Ancelín. Gracias, Ancelín. Sí, la neta que sí, güey. Abajo otra vez, Charlie Varela. Bienvenido, gracias muchachos. Gracias por la causa. Ayúdenme a llegar a las 8000, maldita sea. 7132. No nos alcanza, no nos alcanza. Un poder de Atena. Quedó cargado, entra bien y Titubeó dudón En el último segundo ahí en Abujacase. Y lo eliminaron Alejandro 3, gracias Jorge Sumaya, gracias Nando Orozco Saludos, bienvenido hermano Abajo la barrida es para King Lo busca de manera incipiente Ahí, con Chin Juan Carlos, gracias por el like Trap Shot, otra vez como no deja de atacar, siempre queda positiva aquí, es un asco, es un super asco este personaje, no lo puedo creer, ¿cómo? Todavía pierde un tiempo ahí, un frame, a su favor y por fin, con todo el poder a lo último, pero lo dañó demasiado, Simba, a con King Prácticamente se llevó a dos personajes de su rival, Sumaya gracias Ayer Alejo en el stream de La Puerca dijo que quería un money match. Y él es todo bien contra Pancillo, Aquí le ponemos. Pues es que Tito es buen jugador. El mismo Simba. Juan Carlos, gracias por compartir, hermano. Todo ¡Oh, buen Listo. Viene el Come Pan. Viene Kenzo. Se mamó con este quinto de King C. Sí, sí, sí. Está muy asqueroso. Alejo podría jugar contra Mul. Eso, contra el torero, güey. Contra el torero es muy buena, es muy buena reta, eh. muy buena llave. Monosami también. En Vasco de Bolivia. Hay muy buenos rivales que les pueden competir sin problema. Buen cross con Kenzo. Va a llenar la barra y viene el poder. ¡Espectacular! Fue combo al final y con eso salva en demasía, eh. Salva demasiado acá Kenzo. Una Y esto está crítico, está muy parejo. Ah, ya con eso se está separando Simba Fueron dos golpes solamente en el round En el último de esta pelea De este punto Ahí está, Luyan Ruiz, gracias por el like, hermano De nuevo ataque en la esquina con Ana Bárbara Qué buen Hammer Punch Lo regresa a su lugar allá Kenzo Y Simba, amigos míos, décimo tercer punto 13 a 9 el marcador Muy cerca de vencer Simba SNK, entonces 13 a 9 el marcador se aproxima a la victoria. Y Paxiño eran los mejores de los mortales. Dice, pues sí. Pero Paxiño está alejado, güey. Ese es el problema. Miguel Ángel Medina. Me habían comentado que May era uno de los personajes más ventajosos de la 94. Sí, sí lo es. ¿Ya lo viste? A ¿No Muñoz la hicieron suya. Sí. En la pelas, perro. Backdraw de May. Está en la esquina. May es muy fuerte en este juego. Es que las nenas son un equipo muy fuerte, pero necesitan mano. Mira cómo hizo. La evasión ahí, Simba. Como le cambió la guardia. Rebotando en la pared con Mike. Y hacer su ataque. Lo vieron todos ustedes. La neta, Mike es espectacular. Chupando por hongo. Y no es el de Andy. Mira nomás esa Mike. Que es una loquilla. Por abajo. Impacta bien. La marearon y la van a quemar. Usanagi, Fred Chicken. Qué bien jugó en el Mujakase con Chin. Y qué bien juega con este personaje. El surcoreano. eh. Jugadores distintos. Sin duda alguna, estos dos. Unas leyendas en la comunidad ya del Fight k 2 Demostrando el harto nivel que tienen De verdad, es un espectáculo Es una chulada ver esta clase de retas, amigos Con toda la extensión de la palabra se los digo, eh Nadie hace esto que estos güeyes aplican Muy bueno el backdrop ahí con Chin De fino, Chihín, tú lo dices Bueno, tú lo ves y dices Qué personaje tan más Insípido innecesario Inútil y vienen, vienen estos güeyes y te demuestran todo lo contrario Yuri en estos juegos también se ve débil en, en papel Y no, son unas bestias Mario Durán gracias por el like Double KO King contra Kenzo Este punto es clave para Namujakase. Necesita sumar ya los 10 puntos Meterse de lleno a la pelea Entra rápido de frente y otra vez Simba con salto vertical y back Ya lo tiene. Una cucharada de su propia medicina para el surcoreano. Ahí con King. Que bien lo trabó en la esquina. Punto para Simba. 14 a 9. Se la aplicó y le regresó lo que hace unos momentos hizo una mujercase con él mismo. Muy bien jugado, eh. Jorge Alberto Bonilla May, gracias. Bueno, regresamos a pantalla. Ronald Carrizales, gracias, hermano. Andrés Cervantes, bienvenido. Así es, Antonio. Está jugando en Atari, dice, sí, güey. <risa> pues en Atari corre también el 2002, güey. Che, juego pedorro. La misma. El himno del COF, amigos. Un segundo. Ahí está. Gracias, Antonio Córdoba. Desde una cafetera, corriéndolo. El COF 94. Todos los huevos de Neo Geo, güey. <ríe> Qué asco la King, así es, Uriel. Tres, tres golpes abajo con Mai. Bueno, el salto hacia atrás con CD. Backdrow con Benimaru ahora. Bien por Fornares No pudo cambiar la guardia. O más bien, le cambió la guardia a Benimaru, pero lo leyó Simba. Y apenas cayó en el suelo, Mai lanzó el nivel 1. ¡Qué bien! Qué round tan peleado, tan disputado por parte de ambos. Consiguió la ventaja a Benimaru, pero... Le costó un mundo César Quicero, gracias Qué bien Como en alguien, para quién Ahí está Antonio Córdoba, mil estrellas Madre santa Me la pelas en la 93, dice <risa> Muchas gracias, güey, muchas gracias Mil estrellotas, 10 dólares De parte de Antonio Córdoba Lo siento, güey a mí no me gusta mostrar chichis ni ponerme a bailar como wey cuando me tiran estrellas yo te lo agradezco solamente hermano de verdad muchísimas gracias por apoyar el proyecto con esto con esto seguimos vivos viejo muchísimas muchísimas gracias ahí antonio córdoba nosotros nos dedicamos a a narrar es todo estás en youtube no no estoy allá eric rey de los gusanos gracias por tu like Muchísimas gracias por las mil estrellas, viejo. Antonio Córdoba en la 93. La 93 vendría siendo el Fatal Food Special. Cuando quieras jugamos, ¿eh? Cuando quieras te hago mía, perro. Ahí está, mira. Willy lo dijo, échamelo en la 93. El Fatal Fury Special, sí. 93 viene siendo el Fatal Fury Special. Y con mucho gusto, te hago pedazos si quieres. Doble salto para Diamond Y aplica licuadora. Y levanta otra vez ahí a Diamond. Qué buena defensa por parte de Simba. Busca el salto largo. Daimon al frente. Di Vargas. Gracias. Bienvenido. Abajo, rápido. Encuentra. Defensa. Muy bien. De frente no hay cáncer. Le ganó con Daimon abajo. Ahora Yuri. Híjole. Ahora sí. Por fin algo de respiro. Retroceden a Replanteándose acá. ah, ¡Oh, ¡Qué buen salto vertical con CD! ¡Qué manera de reventarlo! ¡A volar, la estúpida! Y se acabó 50 estrellas más de Antonio Córdoba Y dice La com 93 fue la primera, ¿no? Sí, el Fury Special, así es Es denominado el primer COV Alberto Ramírez, gracias Lluvia de Huawei, abajo con King. Y no me digas que se va a poner loco No Mujacase con Daimon Yo quiero ver a esa bestia Abajo cae Miguel Pu 30 estrellotas, gracias ¡Ahí está! ¡Uy! Uh, pensé que se entregaba a King ¡Arriba! Muy bien, le ganó el salto No hay cross, ahora hay backdrop para Simba Se lanza al frente Va al ataque, retrocede el mismo Otoniel, saludos al profe Choice Viene la lluvia de poderes de parte de King Si la aguanta bien a Mujakase, La va a reventar ¡Entra con el quinto! ¡Punto para Mujakase. ¡Y por fin! Llegó el décimo para el surcoreano 14 a 10 Muy bien leído el movimiento de su rival y con eso lo revienta Miguel Put Gracias por las 30 naranjas viejo Te juro que las voy a pelar Como quieres chiquito USA. Bien 14 a 10 Viene con el equipo USA Otra vez el equipo del, del Sport Team Ahí está Grossof hermoso Como lo Mario Simba Hammer Punch, patada frontal con Sede Y se acabó oh, Hizo suyo a la bestia Brian uno de mis personajes favoritos De este juego eh. Eddie Cabello nos deja su like Muchísimas gracias Eddie Sujeta bien, viene el DP No, no lo hizo Kyo Se entregó Simba Hacia atrás el salto Otra vez lo aguanta, eso es Bien jugado y mantiene positivo a Bryan Para seguir atacando Por fin Lo rompen a Bujakase con un tipi Lo va a quemar, viene el Orochinagi ¡Bum! Kusanagi Fred Chicken Lo quemaron completo Y quedó tostadito Bryan Al trompo Y viene el Lucky Glover Gracias, gracias Belegario Gracias viejo, activen la campana por favor Ronald Hernández para que Facebook les avise Cuando iniciemos transmisión amigos Síganos, síganos viejos, síganos Back throw de kio es el momento para Namujakase. Ahí está, entró bien, lo mareó Y otra vez viene el quinto, toma Combo espectacular Con Kyo Y así está venciendo Namuhakase en estos momentos ¡Qué regreso con el Japan Team Y por abajo inicia Rock Faces, gracias Bien jugado Para Namuja Increíble lo que hizo con Kyo ¿eh? Se nos va en estos momentos Pero ya cumplió, ya cumplió Saludos, Alejandro Molano Me la pelas, perro ¿Cuándo jugamos, güey? Traigo ganas de jugar, eh Traigo ganas de jugar. Eso. Completo el ataque. Eso es. Quiere regresar. La mujakase consiguió entrarle. Otra sujeción más. Llenaron la barra ambos. Y es el momento. Crucial esto. Había conseguido muy buen ataque ahí, Tower Santiago. Gracias. Muy buen ataque. Consiguió Simba. Pero ahora lo tiene en casi A merced. que bien le leyó el movimiento. El salto. Como lo ganó Simba. Quitó un poquito más. Y con eso. Llegó el décimo quinto punto para Simba. 15 por 10 el marcador. Muy buena pelea, muchachos, la de esta tarde. Agradecido en serio con todos y cada uno de ustedes aquí en Tepi69 Gaming Channel. Gracias a todos, compartan por favor, comenten, reaccionen. Esta pelea es a 20. ¿Y quién es el siguiente equipo para Namujakase? ¿Qué les parece si lo averiguamos? Es también el equipo norteamericano lanzó a USA. Roberto Nascimento Gracias, gracias, gracias Mucho chogo en Brasil! mucho chogo! ¡Fala fala portugués, por favor! ¡Buenoite! Ronald Santos también, gracias Alberto Santellán, Daniel Aristegui Gracias muchachos, acaba de empezar a seguirnos De verdad se los agradezco, eh Se los agradezco siempre ¡Cómo le la anticipó Simba ahí! ¡Con ese salto! ¡Increíble el Bryan de Simba! ¡Pero qué manera de atacar! A ver, es el momento para Nomukakase ¡No! -Mukakase? ¡No! No pudo pow wow! jean -Pierre Limo, gracias Porque la gente me conoce como Tepi, güey No como fight Street Latinoamérica, por eso Por eso le cambiamos era. Absalon Illuminati, gracias, viejo Vos sos la hostia Vos sos la hostia, tío Vos sos la hostia Nosotros qué, güey, nosotros qué Vos sos la hostia Buscaba el cross-up ahí, Simba Con el giratorio de Brian. Muy asqueroso. Lo consiguió de muy buena manera. Después confirmando con ese giratorio. Débil. Queriéndole pegar al suelo y entrarle. ¡Qué buena! Ahora sí, lluvia de madrazos. Viene el overhead. Viene el overhead. Fue primero el poder. Ahí está. ¡Buen tornillo! Si vives en Sonora, güey. Armando se podría. Sin problema, salud. 794 días para Alejandro Molano siguiéndonos, te agradezco, güey. Dos años siguiendo el proyecto, Alejandro Molano. Alejo SNK. Muchísimas gracias, güey. De verdad, ¿qué más les puedo decir? Un proyecto que tuvo que iniciar a la, a la fuerza, ¿no? Por perder la página anterior, pero... Aquí estamos, estoicos, ya cambió de nombre Antes era Five Stream Latinoamérica Ahora Tepin69, pero Creo que nos está yendo mejor que nunca Agradecido en serio Con todos, con todos Los primeros cof, la neta, son míos Los primeros dos Nadie como yo, para narrarlos Misra González gracias. no lo conocen los muchachos Salto largo para Loki Yo tengo 7, 8 años de experiencia Jugando esta madre Está de poca madre, gracias, gracias, Dani Coca. Gracias, 3.24 días para el goloso de Matesta. Me la pelas, perro. Ahí está, engarchado, otra vez, engarchado, encestado. Hace lo mismo Simba, y es el momento. No hace teleport. Que bien, una vez más, tres sujeciones consecutivas para hace Trabado en la esquina, se acabó el Kobe Bryant para Simba. 662 días de Miguel Put, Gracias muchachos, de verdad De verdad se los agradezco, infinitos, infinitas gracias ¿Qué más puedo decirles? ¿Qué más puedo decirles? Una vez más Sujetan a Mujakase aprovechando La velocidad de su personaje Hermoso ABCD, cancel. Ahí va de frente Aguanta Simba, queriéndole anticipar el movimiento, no pudo. Defensa completa, total. Otra vez sujeta ahí el lucky de Namujakase. Entra, en Cross. Ya me lo varieron a GBD. Y lo van a destruir. ¡Qué combo! ¡Qué definición! ¡Qué punto! ¡Qué chulada! ¡Qué reta! 15 a 11. Bendecidos por los mismísimos dioses del Olimpo ¡Este par de bestias! ¿Por qué 95 no está Usa? Porque le roban el, el La carta, güey Iori Iori le roba la carta, güey Por eso juegan en, en, en Estados Unidos, de hecho El escenario de Eiji, de Billy Y de Yagami Es en Estados Unidos, por eso el equipo Norteamericano, estos tres salen en ese escenario, en la Cos 13 Le robaron la carta, güey De invitación Deus, gracias Y esa es la Esa es la historia, ¿no? Del juego Realmente Fue muy valorado este equipo Por eso lo sacaron Y hablar Y en la 97 se lo roba el New Face Así es, gringas Es correcto en la 97 se lo roba Yashiro. De todos los Cops lo sacaron, güey. modo La buen equipo que es, ¿no? Difícil de manejar, es una realidad. Por eso lo sacaron este equipo. Es muy complicado manejarlo. Al equipo norteamericano. Muy difícil. Y no es del, de los favoritos. Eso es. ¡Qué bien! Arriba lo revienta Brian a Heavy D. Y está cerca Namujacase del decimosegundo. Antonio Vendaño, pura vida. Costa Rica presente. Con varios, varios seguidores de allá. Tierras Ticas, muchísimas gracias. Hacen teleporte ahí, Simba. Y pues prácticamente es un teleport eso con Brian. ¡Qué buena ejecución del combo! Se está metiendo Namujacase la, la pelea. Y parece que el decimosegundo está en la bolsa la 98 es una bestia, Heavy. Pero es más de lo mismo, ¿no? Tienes que manejarlo Tienes que saber manejarlo, güey Ese es el problema Listo Ya me lo enchufaron a Brian Y lo venció No tiene visa Iori, güey Se fue de mojado Le pagó un pollero Agregaron un super team como los orochis Merecían, merecían eso algo de los deportistas Pues sí bueno, los deportistas igual los vimos en 98 ¿no? Un equipo muy potente De hecho, Brian es de mis Favoritos, eso es Bueno, overhead, punto para Namujakase. 15 a 12, el marcador En una reta hermosa a 20 puntos Amigos ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias Dejen su like, por favor Comparta, comente, reaccione Estamos cambiando Estamos cambiando A ah, micrófono, mira este micrófono Qué bonito está una belleza Una belleza en la nueva propuesta de nuestra página Y con eso Con esto iniciamos eh, Bueno, una nueva Etapa, ¿no? En Vice Stream Latinoamérica Aquí en TP 69 ¿cómo le regresó el combo? Ahí no, de a Simba Bien jugado Pero quedó muy dañado su Brian, sí, no aguantó otro golpe más Es round para Simba Marco Díaz, el profe, ¿cómo estás, güey? Saludos Por órdenes de Goenix, sí es correcto en Poemis las manda con Yagami wey. Es un modo RGB manco Dice, me la pela, pinche goloso Argentina presente Ahí está, lo marearon en el poder ¡Pum! Barrió con el Brian Y es que Brian Butler es de los personajes Más fuertes de este juego Pero tienes que saber usarlo yo al Profe Choice lo hago pedazos con este, güey. Ya, ya, ya la, el, el cancel también. También a los dos ¿Puedes cambiar de color el micrófono? Sí, puedo cambiarlo de color. Ya tendré que aprender cómo hacerlo, hermano. Pero sí se puede cambiar de color. Muy bien. Mas no sé cómo, ¿no? No sé cómo. Muy bien. Sujeta. Ahí, Namuja Kase. Está cerca Cooper Juárez, gracias Vence primero Lucky Glover Le costó muchísimo vencer a Bryan en Amuhakase. Y Simba está cerca del décimo sexto punto Se me hace que aquí mismo lo define Acá mismo Gracias, legado Ese Usa Team son los más altos del juego Sí Ahí está Muy bien Eso es Victoria para Simba, 16 a 12 Con el software del micro dictas el color o lo que quieras Supongo que sí, tengo que bajar la aplicación Eso definitivamente Hasta el momento con que se escuche bien, el color es lo de menos Díganme ustedes si se escucha bien, por favor, ya con eso Gracias César González, gracias viejo Dejó atrás al equipo norteamericano Namujakase Y ataca con Brasil Una vez más La neta con Brasil no ha podido hacer nada Creo que acá sí va a poder Contra Norteamérica sí tiene más oportunidad Buen combo, gracias Altamirano por tu like Ahí está el combo hermoso con Ralf Destruyó a Brian En un abrir y cerrar de ojos Ustedes lo vieron, en un ataque lo destruyó muy bien jugado César González Chile la wea fome Presente No sé qué significa la wea fome o fome la wea Pero estamos Gracias a César Alguien que me Ilustre por favor El, el idioma chileno qué significa Fome la wea O sea es un insulto hacia alguien más Fome En serio fome Díganme por favor no lo sé Muchas gracias Uriel se escucha excelente como chica hotline mm. Gracias Imagínense, ¿no? Así Carlos Velázquez, gracias Gracias por tu like, hermano Bienvenidos Este es el top 5 De los jugadores de KOF 2002 más rotos de toda la saga número 5 ángel con su ataque en la esquina es brutal la mexicana como lo dicen ahí sus peleadores es originaria de el estado de oaxaca en méxico una de las peleadoras más fuertes de toda latinoamérica en la saga de K. Con esa traba en la esquina, todos los coferos asquerosos navajeros la utilizan Y señor gracias. Cerca por cierto a casa del decimotercero Número 4 Kim Kawama <ríe> Perry Mason también lo maneja como dios, así es Come la hueá, significa que es algo muy aburrido Acá en Chile se habla todo el hueón, así es Así es ¡Entra bien con el nivel 1 ahí! ¡Loki Glover y lo lleva al máximo! ¡Roca Sebastián Yera. ¡Gracias! ¡Saludos, Diciorama. ¡Qué bonito penadito del niño! ¡Así es! ¡Nomás me falta el, el rosadito! ¡Los chapetes, güey! ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡Me encanta tu pie. ¡Abajo entra Loki! ¡Lástima! ¡Cercan a Mojacase! ¡Qué buen cross! ¡Definió hermoso! ¡Décimo tercer punto! 16 a 13 Diego Maldonado dice tenés que mirar el video de Pecos Paul que él intentando escribir el significado de la palabra weón bueno, tengo que hacerlo wey tengo que hacerlo Brasil. en el número 3 Billy Kane uno de los personajes más asquerosos del pop 2002, Billy Kane en todos lados, por todos los ángulos. Y un personaje derivado de la saga de Fatal Fury. Que palote tiene Billy. Mm. <risas> Víctor Córdoba, gracias, bienvenido. En el número 2, K999. Es una realidad que K99 hoy día toma con el nombre de Kronek. Pero K99 en sus inicios. Tributo a Tetsuo es uno de los personajes más asquerosos y rotos de la saga de King. Desde su entrega en 2001, es uno de esos personajes ventajosos que revientan a tu rival con un poder. K99 lo tiene Toto. Ataque, TP, sangre, dash, antiaéreo, Toto. K99, de los personajes más rotos de la entrega del navajero. <risa> Gracias Víctor Ah qué combo con Clark Ahí para Simba Impresionante falló el área Quedó expuesto Lo reventó Namujakase Y lo va a pagar caro Simba Increíble qué buen regreso eh Aprovechó el error de su rival Namujakase y lo destruyó Vaya manera de atacar Muy bien Entra con el metralletón ahí Simba De frente y le resta Hayden solamente a Namuha Tiene un personaje más De ventaja Simba y es el propio Patrullero 77 El propio Hayden Muy bien Evaden ambos Eso es qué buena como lo corta ahí eso, sabanazo frontal, lo quiere llevar al máximo la mojacase. crucial para él que ya no le quiten más sangre Eso, consigue abajo primero Simba, tremenda doble ahí, otro más, por fin sujetó pero Simba cumple con Ralph Y en el número uno, el personaje más asqueroso de toda la saga de Copa de 2002, el navajero el jugador asqueroso, que te pide un peso para jugar en la letra, cinco pesos para pagar el cover en Fox Games y poder jugar toda la noche. En el número uno, entonces, el personaje más asqueroso de toda la saga del 2002, el navajero. <risa> ¡Listo! ya está! ¡Backthrow! ¡Muy bien! Entra bien primero Simba ¡Ejoy! Eh, oh, casi lo hacía Nabuja Kaze, le gana la patineta Se mete a la pelea Nabu, no lo pudo Trabar con el helicóptero, lo aguantó Simba, una porquería en serio Listo, lo reventó, lo venció 17 puntos para Simba 17 a 13, o no me van a decir que el número 1 Está bien, que es correcto Jugador al cual le ganas en otra entrega de golf y rápido te consume y te dice No me sacas ni 5 puntos en 2002 papi eh, Pásale, pásale al 2002 papi No me sacas ni un punto Te hago la traba de ángel Vuelo por todas partes con Choi No me vas a ganar jamás papi eh, papi. <ríe> Hernández Espinosa, muchas gracias. Bienvenido, Francisco Lampar, gracias. Debería ser algo más, eh. Que narrar peleas de, de cop. Debería ser algo más, definitivamente. Ya con este micrófono. <ríe> Me voy a animar algo más. Buen backdrop ahí con Ralph y Riz. Y listo. Vencio. No, yo creo. Yo he yo, yo visto a todos que lo usan, a Choi, güey No solamente Rino Lampar. Pero bueno, gracias por tu like No pongo nombres Que se pongan ellos del saco Muy bien Eso es Qué bien, le cambió la guardia con Terry Y venció Estamos en la hora hotline, amigos Ahora hora hotline, dime qué es lo que quieres escuchar. Lámeme, chúpame, bésame, chiquitita René Hernández. Gracias, 779 días para Víctor Córdoba. Siguiéndonos, muchísimas gracias, Víctor Javier Urbina. Gracias, entra de frente la patada de Simba que está a solamente tres puntos ya de la victoria. Aquel peruano, muy buen salto vertical. Lo está maniateando, la verdad, a Namuja Case. Ahí está, se lo llevó a Terry de frente. Y no veo cómo Andy pueda conseguir el comba contra Clark y Hader. 786 días para Francisco Lampar siguiendo la página Muchísimas gracias hermano Bienvenido Jimmy Damián Cosmic, bienvenido, gracias Gracias, agradecido por tu like, Daniel Payán No nos sigue wey, no seas perro Síguenos, síguenos canijo Muy bien Mientras que choquen desde Sonora, México, para toda Latinoamérica y el mundo. Los saludamos aquí en Tepi69 Gaming Channel con un photo finish. Una definición espectacular con Simba con ese multitap cancel. Presionar el botón y luego lanzarse al frente es espectacular. 18 a 13, 5 puntos de diferencia con respecto al surcoreano los tiene Simba. Y está cerca de vencer. Saludos Daniel. Gracias viejo. 18 a 3 entonces, lanza el equipo mexicano en Amujacase al frente, de la neta, Simba es una bestia con Brasil, yo creo que es su, es su team más fuerte y lo aprovecha, la verdad que utilizar el equipo brasileño, Licari Warriors aquí en 94 es muy difícil sobre todo porque tienes que cancelar con Clark y con Ralph. Y luego el multitap cancel agregado a Clark. Dificilísimo presionar tres veces el botón para que cancele tu personaje. Es, te habla de un timing perfecto. Entonces es increíble como estos güeyes sí, sí lo hacen. Definitivamente. César Rojas, gracias los dos con mis mejores equipos, dice Víctor Córdoba gracias muchachos, por favor comparta, comente, reaccione el CD es en el aire para Río lo está dominando hasta el momento ¿eh? eso el equipo Alfredo Adame, sí, Alfredo Adame le decíamos a, a Río de hecho aquí en el barrio, qué buen, qué buen, perfect logra excelente muy bien jugado Espectacular Con Río Sakazaki Y en un abrir y cerrar de ojos Namujakase va a conseguir el décimo cuarto ¿eh? Ahí está la Tomonage Bien jugado Abajo en el tobillo le pegó la patada Va a ser doble perfect Full anal Invertido con bautizo incluido Para Simba Lo hizo pedazos Con Alfredo Adame ahí Namujakase. 14 puntos, cronchos, gracias. Qué manera de atacar con Río Sakazaki. Lo hizo pedazos. Deja atrás al equipo brasileño Simba para responder con Italia. Alfredo Adame dice, sí, te pasas el as. güey! ¡Se parece Alfredo Adame, hermano! Y el salto mortal del ropero, sí. Viene Terry. Alexander Collo, gracias. ¡Qué espectacular definición con Ryo Sakazaki sobre Simba y Su. Y team. Viene el Power Jizar. No, fue tres hits mejor. Aseguró Simba. Un Jizar a lo mejor no lo vencía a Ryo. Ahora sí lo definió con Terry. Desafortunadamente para Namu Simba soltó a su segundo team más fuerte: el primero Brasil, el segundo Italia. Para mí, para mi forma de verlo. Me pasaron de lanza, dice Jenger Centurisque, sí. Parece Alfredo Adame, río Sakazaki, güey. Ah, falló la BC. Hizo una de más ahí en si hubiera aguantado y vencías Que no se te recibe. Ahí está el Gizar. Buena patada abajo. Quedan distantes ambos. El que No. Le pegó. Buena patada. Otro Gizar. Una patada más abajo. Ya está cerca de vencer Namujakase. Lo hizo Simba, ¿no? Y es que es una porquería Terry ¿Qué más les puedo decir? Después de King, para mí Terry es el segundo Con tres golpes te marea Terry Falló el, con el cancel para Terry Backthrow de Takuma, Sakazaki, Mister Karate al frente Para Namu. no hay cross up Pero sí backthrow a favor de Simba Y ahora sí, lanza el cross Y le reventó pinche puñetazo abajo arriba Un uppercut ahí Namujakase a Terry Así, Aquí también se puede cancelar Lanzas el Jenshi el Doble, perdón, con patada fuerte Y haces un golpe con A débil Y cancela la segunda patada Listo, victoria para Simba 19 a 14 es match point Match point para el peruano Está perrón, dice, está potente, está potente Dice el pato Vallarta ¿Cómo andas, Pato? ¿No has jugado 2002 UM o qué, güey? José Oviedo, gracias también, hermano. Pues no, no es la misma. Por supuesto. La última carta para y Las nenas. ¡Las nenas! ¿Qué pasa con ese río? Les salió su Carlos Trejo, sí. Bueno. Está muy cerca de vencer. Acá... Namuhakase, atacando con Zona, de una manera espectacular, terrible, no se puede zafar Simba, por fin dejó de atacar de esa forma Namuhakase, y entró con el tornillo, porque Horacio Cacao, gracias, gracias muchachos, dejen ese like por favor, esto puede acabar acá, eh. Alonso Lizárraga, gracias, acá puede terminar la reta, no lo sé, acá puede acabar, Pato Vallarta, gracias por el like, Gracias muchachos a todos, de verdad, infinitas, infinitas gracias, qué combo, qué combo, viene Gisar Gizar, y destruyó a King, y las dejó mirar. Jorge, Fabio, Montaño, gracias, todo se prestó, todo se prestó, no podía, no podía dejarlo, no podía dejarlo. Buena victoria para Simba, tiene match point, se va la señorita Laura para Namujakase. Rising Tackle midiendo la Yuri también No No parece que no te dice, ahí está, otra más! No, está muy lejos Ahora, no voy a llegar Desarzárate, gracias Dejen ese último like, por favor Dejen ese último like oh, Como le leyó la descendente a Mai Muchas gracias muchachos Con eso vence Mai Y solamente un... Un comeback de aquellos, eh, legendarios Lo mantendría vivo Anamujakaze Fueron tres hits Lo mareó bien, entra con el super Y en un abrir y cerrar de ojos Se está gestando Se está gestando el comeback Que les decía, gracias a todos Por ese último like, gracias de verdad No sé si acaba de acabar la reta No lo sé, lánceles cruce Lo devoró Namujakase. Que esta Simba muy cerca de la victoria Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Acá la victoria es para Simba. ¡SNK 20 a 14! muchísimas gracias a todos por acompañarnos de verdad la reta estuvo de rechupete muchísimos puntos se fueron hasta la última instancia hasta el último round y la pelearon de buena forma simba simba como siempre una bestia demostrando el nivel que tiene y también a Mujakase haciendo lo suyo la contención y las huestes de Nemesis. de verdad fue una muy buena reta felicidades a ambos por ahí Habrá más peleas de Simba SNK en la semana Así que no se las pierdan Bonito, bonito fin de semana Para todos lo que le resta de domingo Muchachos, acá estrenando micrófono Yo soy Tepi69 Les mandamos a todos un Meteoro Pegaso de buenas tardes Y ya sabe, si toma no maneje Pero si toma invite Yo los dejo con la rolita de Yagami Del COF95 Hasta pronto muchachos Gracias, buenas tardes nos vemos mañana con más, como siempre, aquí, del Retro Gaming, en Tepi69 Gaming Channel. Hasta pronto, buenas tardes.